Saludos estudiantes. El siguiente video tendrá tres secciones. La primera sección es una breve presentación de mi persona. La segunda es una presentación del microcurrículo que compre este video. Y finalmente realizaremos un breve taller para explicar algunos de los conceptos que irían en esta clase. Me presento, mi nombre es Cisuclínez Sondro Aponi, Luis Soy diseñador de medios interactivos, magíster en comunicación y doctor en comunicación. Adicionalmente, estoy formándome como científico de datos para poder investigar los fenómenos comunicativos en la era digital. Dejando de lado esto, quiero comentarles acerca de este microcurrículo que he diseñado para esta clase. Se llama Animación de Contenidos Digitales. No animación normal en el video una no animación de caricaturas, películas incluso de TVOs o algún tipo de serie animada referente a, a algo que permita para animación para niños, no. Cómo las empresas en el siglo XXI necesitan hacer piezas comunicativas, la pieza comunicativa es un elemento clave de la formación, no solo de los comunicadores, sino también de los diseñadores, de expertos en marketing y otro tipo de disciplinas que requieren mandar mensajes efectivos. ¿Cuál será el medio efectivo? No solamente la animación, sino que las piezas y aquello que quieran comunicarle a su público objetivo sea visto desde una animación. La animación puede ser texto, puede ser logos, pueden ser pequeños ejemplos o hasta infografías, lo cual se aplica tanto al campo educativo, corporativo, el marketing, pero también a las ONG o incluso anuncios tanto parroquiales como de la iglesia o anuncios gubernamentales. Es decir que la animación de contenidos digitales tiene cabida para cualquier sector o industria. Entendiendo esto, vamos a la, lo que se considera como este microcurrículo. Este microcurrículo divide las clases en 16 semanas con clases de 3 horas, sería un curso de 3 créditos, con un total de 144 horas, en total incluyendo el trabajo independiente. ¿Por qué trabajo independiente? Porque los estudiantes estarán en capacidad de crear pequeñas animaciones y reels y reflexionar sobre las teorías y conceptos básicos de la animación. Es por eso que en las cuatro unidades generadas para ello tendremos la historia de la animación, tendremos las técnicas dominantes del siglo XX al siglo XXI y tendremos en el tercer en instancia la forma como se hace la preproducción y producción de animación. Finalmente, se hará un proyecto tipo reto o aprendizaje basado en problemas o en retos, ya que utilizaremos algún problema o alguna situación de una empresa del sector externo a la universidad para resolver ese, esa necesidad comunicativa, porque ellos quieren llegar a su punto objetivo de manera efectiva. Por ello, que en este momento les hago una breve introducción que hablará con en el resto del curso, porque lo que les va a ilustrar es lo siguiente. ¿Qué es la animación tradicional? ¿Qué es la animación digital? ¿Cuál es su diferencia? Y aquello que posibilita la animación digital se llama interpolación de movimiento. Veremos cuáles son sus conceptos, sus puntos básicos y sus ejes. Los espero en esta noche. Quiero que mires la siguiente imagen. Es un dibujo relativamente sencillo, pero vamos a animarlo. Observa la forma como se mueve. ¿Qué notas? Escribe en los comentarios si notas alguna diferencia. Ahora veamos la misma imagen con otro tipo de animación. ¿Alcanzas a vislumbrar algún tipo de diferencia? ¿Se ve más fluido? ¿Se ve diferente o es completamente igual? Esas dudas las resolveremos ahora. Vamos al software. Tenemos el primer dibujo en una escena del software Adobe Animate. Si yo reproduzco la animación con la tecla Enter, Verán que el personaje hace aquella animación que ustedes vieron previamente. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo logra esto? En la parte inferior de la pantalla, verán lo que se conoce como la línea de tiempo. Si han empleado algún software de edición de video, estarán comerciados con ella. La única particularidad en un software de animación es que esto se hace con frames, es decir, con cuadros. Cada frame. Corresponde a una imagen que se va a reproducir de acuerdo a una tasa que nosotros fijemos inicialmente para decirle en cuántos frames hay un segundo de animación. En este caso, si vemos a la derecha, en inglés se llama frames per second, veremos que hay 30 cuadros en un segundo. Para tener una referencia, normalmente en el cine de 35 milímetros se emplea 24 y en la televisión se emplea 30 o 29,97 aquí hay dos capas una capa que se llama track, que es animación tradicional está bloqueada y una capa de fondo que es meramente una línea recta sin embargo ven varios puntos tenemos que hacer una distinción entre lo que se conoce como un fotograma y un fotograma clave cuando hay un círculo en este caso es cuando hay un cambio significativo en la imagen Haremos lo siguiente, le daré clic a cada uno de los fotogramas claves, como pueden observar cada fotograma es levemente distinto al anterior hasta llegar a la pose final, justo en el frame 21 se hace algo que se llama una copia de los cuadros invertida para revertir la misma animación que hemos realizado previamente. Pero, ¿cómo se lograría esto? Aunque no lo crean, puedo agregar más cuadros y puedo agregar incluso una nueva capa que llamaré silva. Sí. Puedo poner la capa en la parte superior, obviamente lo que esté en la capa superior tendrá más peso, precedencia estará al frente sobre las otras y justo al final de esta animación puedo crear un cuadro clave en este cuadro clave dibujaré una esfera debo cambiar el color dibujaré una simple esfera si yo quiero mover esta esfera de izquierda a derecha debo crear un nuevo cuadro eliminar ese nuevo dibujo, y activar lo que se conoce como papel cebolla, que me está mostrando la posición anterior de la esfera. En este contexto tendría que volver a dibujarla, hacer otro cuadro clave, volver a eliminarlo con suprimir, y pintar una serie de movimientos hasta que la esfera llegue a su destino. quitaron el efecto y reproducir y verán que la esfera ha ido demasiado rápido con la tecla F5 puedo crear un cuadro intermedio es decir un cuadro en el que la animación no ha cambiado para que ella vaya un poco más lento en este momento estamos viendo como la esfera incluso podría copiar este cuadro y pegarlo para que la esfera esté desde el inicio de la animación. He ahí el secreto. Se debe pintar y volver a calcar cada acción realizada y por realizar para generar el estilo de animación tradicional, por el que fue muy famoso Disney en la primera década, incluso segunda década del siglo pasado. Pero la animación... 2D tradicional, en este caso se hace digitalmente, es bastante costosa y no es siempre rentable para un contenido digital que va para una empresa o cliente o público objetivo que requiere una pieza comunicativa en un tiempo determinado. Por ende, si vamos a la escena número 2, vemos la segunda animación, aquí ya no hay cuadros la misma cantidad de cuadros que teníamos en la primera escena que fue hecha de manera tradicional tenemos lo que se llama, conoce como una interpolación de movimiento es sencillo crear una pequeña capa y les mostraré cómo funciona si yo quisiese hacer que un brazo se mueva supongamos que tengo un pequeño amigo en la parte inferior vamos a hacer zoom con Satan en esta capa pongo pequeño amigo bueno, cuando puedo usar la tecla ahí. y en una capa, encima puedo bloquear todas las capas, excepto la primera. Voy a poner una pequeña capa que se llame brazo amigo. Y pondré otra capa que se llama antebrazo amigo. ambas capas deben ser primero convertidas en lo que se conoce como un símbolo con la tecla F8 donde pondré brazo amigo y antebrazo amigo selecciono cada uno de estas capas en cuadro clave y con clic derecho escojo crear una interpolación de movimiento lo que significa un movimiento de un punto A a un punto B modificando una variable la interpolación realmente es un método matemático y estadístico para inferir los datos probables cuando tenemos los puntos de inicio y los puntos finales básicamente predice el movimiento probable que haría de esta manera yo creo una interpolación de movimiento tengo el punto A que es el punto inicial y en el punto final, creo un nuevo cuadro. Y en este momento, el pequeño círculo que está en la mitad es el centro de rotación de este elemento. Lo mismo, pondré el centro de rotación en lo que sería el codo de nuestro, nuestro pequeño amigo. El pequeño amigo al final va a girar. primero su brazo, pero necesitamos que este otro elemento siga de forma natural, haremos una interpolación de dos variables una variable es la rotación dependiendo del centro de rotación que hayamos escogido, y la segunda es el movimiento en el eje X y Y, como estamos viendo aquí a la derecha ancho, alto posición en X y posición en Y nuestro pequeño amigo solo ha alzado a la mano pero tenemos un problema no siempre va a seguir el movimiento que deseamos. Debemos entonces crear un cuadro intermedio e ir ajustando para que el movimiento sea lo más natural posible. Así de manera fácil hemos realizado una animación que de haber sido hecha tradicionalmente hubiese demorado aproximadamente incluso hasta 20, 30 más de 40 minutos. Este es el principio regidor de la animación digital en el siglo XXI. Escoger los puntos iniciales y las características físicas de los objetos para determinar los puntos de inicio y los puntos finales. Este ha sido una breve introducción del curso de animación de contenidos digitales. Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de generar ese tipo de piezas comunicativas a través de toda una serie de proyectos y objetivos de aprendizaje, de forma que pueda suplir las necesidades del público objetivo. Siendo no más. Nos despedimos y espero que asistan a la clase.